Estimados estudiantes, felicidades por su desempeño en la cuarta y última sesión de habilidad comunicativa. Si ya completaron todas las actividades de la semana 4, deben tener esta insignia. Si aún no la tienen, es porque les falta alguna actividad. Revisen por favor en el avance de actividades o en el apartado de calificaciones cuál es la actividad que les hizo falta. Durante esta semana del curso han participado en promedio 18 alumnos. Fueron 20 quienes procuraron participar con su texto argumentativo. Los felicito. Se les otorga una insignia a quienes envían en primer lugar su texto argumentativo. En esta ocasión la obtuvo Fabiola. Felicitaciones por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 4 se otorgó a Oscar Rodríguez. Muchas felicidades. 15 estudiantes participaron en la corrección del texto. Fabiola, América, Dulce Carolina, Jonathan, Marielva, Víctor y Sandra lo enviaron primero. Muy bien. Este domingo, 30 de agosto, concluyó habilidad comunicativa. En esta semana tendrán sus calificaciones. Si aún no concluyen sus cuatro cursos de INSTAL, revisen en su perfil para verificar cuál es su siguiente materia. Ayúdenos a mejorar nuestros cursos entrando en la encuesta de evaluación. Los siguientes alumnos destacaron por su desempeño. El primer lugar del curso lo obtuvo Jonathan, el segundo Claudia y el tercero Alda. ¡Felicitaciones! A todos les deseo mucho éxito en su examen Ceneval.